Messi ignorando épicamente, junto a toda la selección, a todos los funcionarios del gobierno que lo quieren saludar y mira para otro lado. Dejaron plantado al presidente Alberto Fernández, que los invitó a la Casa Rosada y no fueron. Karma, se llama Karma, cuando Messi donó más de 32 respiradores en plena pandemia para ayudar a los rosarinos más pobres, Alberto Fernández y su gobierno se hicieron los bobis, le dieron la espalda. Y hoy, que es campeón del mundo, le están chupando las medias para una foto, para mejorar las elecciones. Y Messi, mirá, bien hecho Messi, te lo aplaudo como argentino, porque estos HDP se aprovechan de estas cosas y cuando la papa quema se hacen los boludos. Y cuando gana él, cuando él con todo su esfuerzo, solo, soportando todas las críticas, levanta la copa, ahora te están buscando, ¿no? Ahora te están buscando.